Noni se le atribuyen 101 efectos benéficos sobre el cuerpo humano. Cada vez se oye hablar más de los beneficios del noni o morinda citrofolia, planta que en nuestro país se conoce como noni y su empleo se ha rodeado de expectativas e interrogantes. Oriendo de polinesia es un árbol de hojas perennes flores blancas y puede alcanzar una altura de hasta 30 pies. Estudios científicos le atribuyen 101 efectos benéficos sobre el cuerpo humano, por lo que ha revolucionado el desarrollo de los productos naturales en su aplicación nutritiva y terapéutica. Ofrecen una mayor calidad de vida ya que sus extractos aportan elementos como propiedades inmunostimulantes, antipertensivas, antiinflamatorias antipiréticas, antihistamínicas, antibacterianas y analgésicas. Investigaciones realizadas en Japón y Hawái apuntan que la presencia de un agente anticancerígeno en la planta puede neutralizar el avance de ciertas neoplasias, cáncer, en una etapa temprana de la enfermedad. Los productos del noni no son medicamentos, sino suplementos alimentarios reconstituyentes o regeneradores a nivel celular que unidos a otros medicamentos cooperan en la mejoría o cura de algunos padecimientos. El noni y el chocho es una serendipia reciente. Seguramente no habrá oído nunca serendipia. La serendipia consiste en como algunos descubrimientos que han marcado la humanidad, cambiando mucho de ellos su curso, han sido descubiertos por pura casualidad. Algunos ejemplos son la penicilina por Alexander Fleming, la dinamita por Alfred Nobel o la vacuna contra la viruela por parte de Edward Jenner. La historia de todos estos descubrimientos incluyendo el descubrimiento del noni y el chocho o chocho, constituyen una lectura fascinante y sobre ellos hay abundante bibliografía. ¿Qué es el noni? El noni es el nombre, como se le conoce a la fruta morinda, Cistrifolia. El Oni al fruta del diablo o mora de la India, morinda citrofilia, es una planta arbórea o arbustiva de la familia de las rubiáceas originaria del sudeste asiático. Ha sido introducida a la India y a la Polinesia. El Oni es una planta de extraordinarias propiedades de la que poco se ha escuchado hablar. Desde hace más de 2.000 años, los habitantes de las islas del Polinesia del sur del Pacífico, Tahití, Tonga, Fiji, Samoa, etc., la han usado con sorprendentes beneficios. Ya nadie discute sobre las propiedades terapéuticas del fruto y de las hojas del noni, sus evidentes acciones y efectos protectores, además de su riqueza en alcaloides y terpeno. parece mucho mejor en tierras vírgenes y en lugares con climas cálidos. Distribución Geográfica Está en Panamá, principalmente en las provincias de Bocas, del Tor, Colón y San Blas. Fuera de Panamá, Antillas, Asia, América Central, Oceanía. Situación geográfica y otras denominaciones. Su cultivo siempre es un en clima tropical, se encuentra sobre los ríos de lava volcánica a nivel del mar, o agrupados en el interior de las islas, en grandes bosques hasta altitudes de 1300 pies, aunque debido a la belleza de sus hojas y flores, se encuentra también formando parte de los jardines particulares. El árbol de Noni es conocido por distintos nombres según el lugar geográfico donde se desarrolla y así en Asia suroriental se le conoce como Inao. En Malasia como Mengkuru Ots, en la India Bajitian, en China o árbol de queso en Australia. Pero donde es más popular, donde sus propiedades han sido más utilizadas, ha sido en las islas del Pacífico Sur y así en Samoa y Tonga. Se le conoce como Nonu, en Rara Tonga y Tahiti por Nonu, y en Hawái y en otras zonas como Noni. Características del Noni El árbol del Noni o Morinda citrifolia, conocido en el mundo hace más de 2000 años, es un árbol que puede alcanzar una talla de 6 a 10 metros. Perteneciente a la familia de las rubiáceas, de las que se conocen más de 80 especies diferentes, se considera su reina debido principalmente a sus propiedades terapéuticas. El árbol de tronco recto de hojas elípticas perennes de color verde brillante y flores blancas tubulares da una fruta conocida popularmente como el noni, de apariencia grumosa de cáscara translúcida, cuyo color puede variar desde el verde hasta el negro, El tamaño de una papa y forma poligonal con numerosos huesos en su interior contiene varias semillas. Uno de sus nombres es el de planta errante porque junto a cada una de las semillas hay una bolsa de aire que le permite flotar en las aguas de los océanos durante meses, aprovechando las corrientes marinas para viajar de un lado para otro. Por esta característica se explica la amplia difusión de ese árbol por todo el mundo. Historia antigua La presencia humana en Polinesia da lugar a diferentes hipótesis. Para algunos se trata de los supervivientes de la población de un antiguo continente hundido. Se cuenta que hace miles de años marineros de ultramar cruzaron los océanos en pequeñas canoas y se establecieron en las islas francesas de Polinesia. El espacio en las canoas era muy limitado y solamente transportaban aquellos que era para sobrevivir. El Noni era uno de los principales alimentos para los primeros telemeses en épocas de hambre. Historia moderna, investigación y desarrollo A partir de 1840 se empieza a hablar del Noni, aunque no por su fruto, sino por sus raíces, de las cuales se obtenía un colorante solicitado por industrias textiles europeas. Unos años más tarde, hacia 1860, el Noni aparece como un medicamento natural de gran efectividad, pero es en realidad en 1922 cuando los investigadores, y Aquina, Después de investigar y de recoger ciertos testimonios, el Noni vuelve a ser el centro de atención del occidente. Después de estas investigaciones parecía que el fruto del Noni volví a ser prometedor, sin embargo aún tendría que pasar otra prueba de supervivencia ya que a principios y a mediados del siglo XX, grandes extensiones donde se cultivaba fueron taladas para evitar el olor que desprendía la fruta madura, molestarse en las áreas residenciales y turísticas. El mi que en el pasado proporcionó salud a los antiguos polinesios, tiene uno de los frutos más prometedores y emocionantes que cualquier medicamento natural y la cero Nina uno sus componentes fundamentales ha sido calificado no sin razón por algunas industrias farmacéuticas como uno de los descubrimientos de más trascendencia de la salud en los últimos 50 años Valor alimenticio en análisis Rheumatológicos del ONI se ha detectado que es rico en elementos importantes para la alimentación humana. Fibra, proteínas, hierro, vitamina C, calcio y zinc. Beneficios del ONI para la salud. El noni aumenta las defensas del cuerpo y un cuerpo con buenas defensas puede combatir diversos tipos de enfermedades. Contiene componentes que pueden ayudar al cuerpo humano a regenerarse celularmente y a incrementar las defensas del mismo de manera natural. Se han hecho algunos estudios al respecto con resultados positivos. La mayoría de nosotros vivimos vidas sentarias y de estrés. Los efectos del envejecimiento empiezan a surtir efecto a temprana edad. Desde los simples dolores, la falta de energía y la inhabilidad de dormir hasta los desafíos más serios tales como la diabetes, la presión sanguínea elevada y la artritis. El NONI puede ayudar a prevenir enfermedades y mejorar la salud. El NONI lo puede ayudar en las siguientes enfermedades. Adiciones, tumores, úlceras, quemaduras del sol, sida, alergias, artritis, asma, resfriados, tos, depresión, diabetes, drogadicción, migrañas, esclerosis, cáncer y sinus. ¿Cómo consumir el noni? Se puede consumir mediante jugos y mediante pastillas.